...agradecimiento y reconocimiento por su trabajo. En un acto celebrado en el Paraninfo de la UPV se ha dado la bienvenida a las nuevas delegaciones de alumnado de las escuelas y facultades y de la Delegación Central de la Universidad Politécnica de Valencia. Han sido tres meses duros de trabajo, pero muy contenta porque las cosas están saliendo, se cumplen objetivos y al final eso es lo que te hace seguir. ¿no? Y creo que un acto como este, pues al final de, de memorar y recordar que estamos aquí, nuestro papel es importante y como motor también pues para seguir trabajando. Ayer se aprobó la LOSU y creo que una de mis prioridades va a ser hacer unos estatutos donde pues eh, garantice eh, la participación del estudiantado, la calidad, la inclusión, eh, la gratuitidad de la, de la universidad y creo que, Creo que va a ser un reto duro, pero creo que lo vamos a conseguir. También ha sido un día de despedidas y de poner en valor la labor desinteresada de los equipos que han acabado su año de representación. Compatibilizarlo es realmente imposible. O sea, Creo que tenemos que hacer una labor, una labor de, de pensar en cómo conciliar estas dos cosas para que realmente para los estudiantes sea accesible ser representante de estudiantes y ser delegada de alumnos o delegada de clase, yo creo que aquí todos los cargos son igual de importantes, requiere un compromiso y una, y una responsabilidad especial y yo creo que toda la gente que está hoy aquí tiene ese compromiso y esa responsabilidad y por ayudar a sus compañeros sin ningún tipo de interés y, y un poco por hacer que el paso de nuestros estudiantes por la UPV sea mucho mejor. La Universidad Politécnica de Valencia cuenta con 14 delegaciones de centro y una delegación central. Todas ellas trabajan día a día para contribuir a mejorar la vida del estudiantado, velando por sus intereses y sus derechos.